Queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Karin Quiroz, asesora comercial de Ancosur, y en esta oportunidad te voy a mostrar los acabados que van a tener nuestros departamentos interiores aquí en Residencial Senda. queridos amigos todos estos acabados están siempre proyectados en gente vital gente joven y como siempre en movimiento